Bien, muchísimas gracias. Bien, es increíble la sed de justicia que tiene la gente en nuestro país. O de venganza, de venganza. No, no, de justicia. Estamos eh, sin una persona que nos represente en ese sentido. Eso, eh, hay bastante y suficientes casos para nosotros entender que en términos eh, o en ámbitos de lo que tiene que ver con la sanción, el régimen de consecuencias, a quienes hacen lo incorrecto, eh, es muy pobre lo que hemos obtenido en las últimas gestiones de los procuradores de la República. Hablar de Domínguez Brito, hablar de Jan Alain, una gestión terrible en lo que tiene que ver con las resultados de investigaciones y que de por ya de, de Le manera final un, un recadito ahorita a, él. a Sí. bueno pues más adelante me, me lo lee porque no, no o sea me lo dice a Jan Alain sí. Eh, ah sí Santana sí. entonces o sea no tenemos como resultado eh, final que sean satisfactorios para lo que uno entiende que es correcto y que debe de haber sanciones para los funcionarios eh, o las instituciones donde haya mal manejo Y todo lo que tiene que ver con el acto de transparencia De gestión de los recursos públicos Y de que sean sometidos y que no sean engavetados los casos O que no queden sencillamente en investigaciones Sabemos y, y en algunas ocasiones Amado acá ha puntualizado Sabemos lo difícil que es eh, a veces Obtener las informaciones, las investigaciones Son procesos que conllevan tiempo Pero caray se va al gobierno y no vamos a tener nada. Entonces, a veces eh, la gestión tiene y el interés tiene mucho que ver con lo que tú logras en lo que haces. Si no hay interés o si no tienes ese deseo de que se hagan las cosas, sencillamente va a quedar como va a salir el señor Jan Alain de la Procuraduría como nada, no hizo nada en lo que tiene que ver con el tema de la transparencia y las sanciones en la República Dominicana. ¿Y qué ha dado como resultado esto, señores? Pero hay que ver cómo habla la gente. O sea, pero hay que ver cómo habla la gente a través de las redes. Solamente hay que abrir los teléfonos. Y tenemos una llamadita ahí, y ya la podemos pasar. Solamente hay que abrir los teléfonos para que tú veas ese deseo, ese interés de la gente hay muchos dominicanos. ¿Tenemos la llamadita? El de, vamos a decirle que llame de nuevo. Yo ah, okay. quise que tú sí, desarrollara no. tu tema. Okay. Eh, puede llamar. O sea, solo vemos como cuando la gente, sin saber mucho de las designaciones <risa> y la demás, gente? hablan, lo que queremos es ver o saber quién es el procurador. Ya la tenemos. Vamos a ver. Buenos días. Sí, buenos días. Me habla Tito Pón de nuevo. Saludos. Yo quiero tú. decirle aquí al, al país, al mundo que en este, en este país hasta que no cambiemos verdaderamente la justicia fiscales que no lo coja ningún presidente ningún tipo de, de que, que en el congreso los fiscales tienen que ser los fiscales los jueces son los jueces para cuando Amado José Rosa haga algo yo, usted, cualquiera que la justicia no tenga un ojo abierto que sean los dos ojos cerrados porque aquí la impunidad no se va a terminar ahora con Abinader. Abinader va a llegar nuevo. Hay que tener cuenta de eso. Abinader no tiene el poder absoluto. Abinader viene democráticamente. Y para Abinader lograr lo que queremos el país, justicia, porque es justicia lo que yo pido. Justicia con consecuencia. Que, que vaya a caer preso, caiga preso, porque mira como estaba vivo a ti, si hubiera sido yo que la mujer mía me pone una querella, ya yo estuviera preso y golpeado y cualquier otra persona, y la vida el volando por el mundo, y entonces, ¿dónde es que está la justicia? Muchas gracias, Sequilla. Muchísimas gracias. Entonces, eh, hablar de ese deseo, señores, hay que salir solamente y hablar con la gente, o escucharlo a través de las plataformas, de las redes, en los medios de comunicación, quienes eh, sentimos que no... Ha sido eh, ...que no ha sido correcta la manera en que se ha manejado eh, la Procuraduría en los últimos años. Eh, ha empeorado, empeoró en la gestión de Yanalá, en señores. Y es como digo siempre, lo mucho hasta Dios lo ve. Y por eso es que vemos que de Dios Ciudadanos, ocho te dicen, o siete te dicen... Nosotros queremos justicia, queremos que se sancionen a los corruptos, queremos que haya una elección de un procurador que de alguna forma no responda de manera tan directa y descarada a los intereses del Ejecutivo o en el, en el de los casos del Legislativo. O sea, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de que se resuelvan los casos y que quienes cometan y se roben el dinero... De cada uno de nosotros de, del erario sean sancionados por Dios. Vamos a ver, buenos días. Buen día. Buen día, mi don. Eh, los fiscales se venden, pero entonces, eso que tiene que hacer el gobierno sí, y, bien, cogen usted, cuatro, y cogen cuatro, que lo van a cancelar. Que los fiscales se venden, dice la atención. No, no, no, no. Amado. Fiscales. no. no, no. Hay una percepción equivocada, la gente, la gente valora el tema judicial a través de su propia realidad, Exacto. o de la realidad que, que la gente entroniza, o sea, lo que esa persona dijo de David Ortiz, eh, sí. no, ahí no hay un delito penal, ah, David, sí. esa casa es de David Ortiz, él tiene derecho a que en esa casa esté quien quiera, su hijo no es dueño de la casa porque todavía él no se ha muerto, él lo hereda después que muera. Entonces, el señor piensa que lo que pasó con David fue porque era David Ortiz, no, es porque el derecho no le permitió a la autoridad ir más allá de lo que hizo. O sea, hay que ver esa, hay que ver esa realidad. Sí, sí, sino en ese caso ahí no, no aplica, tal vez en la dimensión en que él lo ve. Pero sí lo que nosotros abogamos, y ahí está la pregunta, o sea... ¿Quién será la persona que nos va a representar en el ámbito de la justicia? Si tiene condiciones, Carolina, no es necesario incluso que sea independiente. Si tiene condiciones y el presidente quiere que haga un buen trabajo, lo deja hacer. Lo que pasa es que con los procuradores que hemos tenido, sobre todo con los que tuvo Danilo, fueron procuradores que primero escucharon lo que se decía en Palacio para luego ir a la Procuraduría a resolver Como cosas. lo decía, de manera descarada. Exacto. O sea, responden a una línea política... Con un nivel de desfachatez que tú dices, pero por Dios, y hay que ver, ustedes que son abogados los tres, eh, la manera en que se ha manejado ese señor en diversos casos, o sea, la manera en que prácticamente tú dices, pero, eh, la manera en que actúa, tú dices, pero están haciendo las cosas para que no se den, para que no tengan resultados, que no hay que ser abogado para tú saber que hay un fallo. Como él actúa o ha actuado, pareciera que las condiciones... O opiniones que ha dado Amado y yo de lo que debe ser un correcto comportamiento Son mentiras Que lo que vale es eso Porque quién se puede imaginar que un procurador Cruce esas líneas, limítrofes Del comportamiento de un procurador general de la república Es decir, algo que eh, no se esperaba a nadie yo entiendo que hay Y sin que, que nadie lo reproche, es lo peor Señores, yo tuve procuradores, mira que yo entiendo que los presidentes nunca lo llamaron para nada. Y que si lo llamaban, les dejaban el cargo ahí mismo. Ramón González Hardy Porque ¿Por hay gente seria, amado, hay Ramón que González decirlo. Ramón González Hardy Don Ay. Antonio Rosario, sí. por ejemplo. Eran gente... Sí, eran animales de galaxia hay gente tía. seria, hay gente con las que se puede trabajar y que no estamos hablando de cualquier función, estamos hablando de justicia o sea, estamos hablando de que la vida de personas está en tus manos cuando la juzgas pero también estamos hablando a nivel ya eh, de, de funcionarios ver, o de instituciones sí. de que la vida de los ciudadanos está de alguna forma en sus manos, ¿por qué? porque cuando tengamos funcionarios que entiendan que deben de hacer las cosas correctas porque si no habrá consecuencias, tendremos mejores condiciones y tendremos mejor manejo de cada uno de los representantes. Señores, indiscutiblemente estamos a ley de cinco días, estamos a ley de cinco días para que el presidente electo, Luis Abinader suma el gobierno. Son muchísimas las expectativas hasta ahora con los de las designaciones. Es muy poco lo que se puede decir, pero queremos justicia y no es venganza en lo particular, no es cortar cabeza ahora bien. Todo el que se ha llevado el dinero o el que intente llevárselo, que tenga consecuencias. Vamos a una llamadita, Carolina, con el perdón sí. tuyo. Adelante. Buenos, Buenos días. días, mis queridos chicos. Buen, Buen día. día. Este, eh, La forma como actúan principalmente los, los funcionarios de aquí, ellos saben que no habrá consecuencias como de la forma tan, tan suave que ellos actúan. Y saben como que no habrá consecuencias según la forma como uno la ve que bueno. estamos acostumbrados es que a, a veces, veces uno ve una cosa y cuando te va al fondo es otra le va a pasar a le yo, yo lo decía aquí le va a pasar ahí Ito hizo no que dijo eh, mira eh, ahí en la, eh, te están robando en industria y comercio pues tú eres dueño de eso y ahora cuando llegó, que está sintiendo la presión Todavía de lo que, no ha llegado Todavía, todavía, todavía no ha llegado Mira. Y está diciendo, no, lo que yo no, eso no fue lo que ¿Dónde yo Dije Diego Dije Diego Miren, a propósito de, de lo de Carolina Y gracias verdad, por el comentario Está ahí el video, para que ustedes vean lo que es la sociedad Y el deseo de venganza Hay un joven que lo sorprendieron robando plátanos En un lugar de la República Dominicana Y miren lo que le hace la sociedad Y cuando digo la sociedad, hablo del colectivo Porque hay además de una gente, yo no estoy ahí pero yo tengo que incluirme dentro de la sociedad que hace eso. Le hicieron comer los plátanos verdes, señores. Ay, no! Miren qué abuso. Miren, miren, miren. Eso es, eso es lo, lo sentaron lo... y lo hicieron comerse los plátanos. Apunta, punta. Y, sobrevivió de pistola a y amenaza. Yo no sé qué le pasó a ese joven. Eso es justicia. No. Evidentemente que no. no yo creo. Evidentemente que... que no. Solamente la cantidad lo puede matar. No creo que lo. lo ¡Caramba! Mate. Pero, pero no, fíjense ustedes no, no. cómo reacciona la sociedad y eso es El lo que pobre, nosotros no caramba. podemos permitir. Y mira que este robo que se supone que no es de venta, no es para vender, sino para comer. Se llama Famélico. famélico sí, pero supongo que fuera para venderlo. O sea, mira cómo la sociedad que está, que es una sociedad vengativa, la sociedad claro, es vengativa. Claro. Miren cómo descarga su ira y su odio sobre esa persona. Lo mismo que estaban haciendo los policías sobre, mm -hmm. sobre, sobre el, la, el otro joven. Es. Lamentablemente estamos llenos de odio. Y ese odio se traduce en venganza, se descarga en cualquier momento. Abel Rodríguez del Orbe fue otro gran procurador. César Imagina, Pina Toribis, Imagínate tú a esos dos procurador. que tú vayas que sí. a proponerle algo a, a, a su despacho, a César y a... A Abelito. No Abelito, Abelito. Hay gente gloco, seria, hay mal. gente seria. De no, los no. pocos que nunca ha dejado de vestir de khaki como si fuera un guardia. Eh, bueno, eh, que sí. Pero bueno también que <risa> presentamos. <risa> es bueno que presentemos también. Hubo corrupción en los gobiernos de Leonel Claro, claro. ¿Alguien me puede sí, presentar claro. el listado de la gente que cayó preso y que fueron sí, condenados? Félix Bautista. Sí, hubo, hubo mucha gente que... ¿En el gobierno de Leonel? Sí, sí, sí. O sea, pero fue, fue, fue enjuiciado en el gobierno de Leonel. Sí. Fue engavetado no, el caso. No lo que pasó. No, fue enjuiciado en no, el gobierno de Danilo no, no, Medina. No, no, no, fue en el gobierno Pero fue engavetado el caso. Pero salió feliz haciendo lo señas de la no, Pero lo archivaron, pues. ¿Alguien, ¿Alguien puede decir que fue el procurador de entonces Domingo Oíste, ya ya. ¿Eh? El procurador de entonces, el mismo día que se vencía el plazo para someterlo, decidió no juzgarlo, no ¿Cómo? someterlo. ¿Cómo justificar Domínguez miles de Brin? millones ¿Vamos? de pesos? Sí. Vamos a, vamos miren, a lobo, el noventa y treinta y ocho.